¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren toditos muy bien. Mi nombre es Ibelis y si eres nuevo aquí en nuestro canal, bienvenido a TV. Hoy vamos a estar hablando de los 10 mitos y verdades sobre la caída del cabello. Así que comencemos. Número 1 El uso muy frecuente de champú debilita el cabello. La respuesta es falso. De la misma manera que tu piel no se cae en tiras, cuando te duchas todos los días, lavarse el pelo con mucha frecuencia no va a ser perjudicial para el mismo. Si mantienes unos hábitos regulares de higiene, el cuero cabelludo te lo agradecerá, así que si sí te lo puedes lavar a diario. El problema en todo caso sería el shampoo que estés utilizando, que este sea suave y de uso diario. Número 2. El exceso de grasa puede estimular la caída de cabello. Y eso es muy cierto, mis amores. Y es que el cabello graso es un problema para quienes lo sufren como yo por ejemplo que tenemos que lavarnos el cabello casi diario si no nos damos nuestro tratamiento contra el cabello graso ¿El pelo graso impide el desarrollo normal de folículos y puede acabar debilitándolo? Un exceso de grasa que genere también caspa no es una causa directa de la calvicie pero sí la puede empeorar Número 3 Penarse el cabello con frecuencia no revierte su caída? La respuesta es cierto Lo único que conseguimos al cepillarnos el pelo es activar la circulación sanguínea y dándonos looks diferentes nada más De todas maneras, si te lo penas muy brusco y constante puede lastimar el cuero cabelludo Número 4 ¿El uso de ceras, tintes, secador y plancha hace que el pelo se caiga? La respuesta es falso, lo único que podría ocurrir si abusas de todo ello es que acabes quemando o resecando el pelo algo que en última instancia le haría perder brillo o sensación de vida en ese caso simplemente córtatelo y verás que lo que nazca lo hará en perfectas condiciones por lo tanto si maltratas mucho a tu cabello no lo perderás pero no te olvides de hidratarlo y darle más atención al mismo número 5 ¿El estrés acelera el proceso alopésico. ¿Qué ustedes creen? ¡Eso es cierto! Existen tres tipos de alopecia, la estacional, la causada por el estrés y la androgenética. Los cambios ambientales actúan de manera decisiva en nuestro cabello. Si sufrimos de estrés o de cambios de estación, nuestro cabello también lo hará. No obstante, la calvicie androgenética es culpa de los genes solamente. Y vamos por la número 6. ¿El agua caliente pone de vida el cabello? La respuesta es falso ni el agua fría templada ni caliente pone débil el cabello con un champú adecuado y los cuidados adecuados al mismo tu cabello estará totalmente saludable y vamos para la número 7 fumar aumenta la posibilidad de que se caiga el cabello esa es muy cierta. Fumar provoca un daño en la microcirculación del folículo piloso que hace que no nos lleguen los nutrientes y por lo tanto todo aquello que dificulte el transporte de vitaminas, minerales y nutrientes igualmente va a dificultar el crecimiento de nuestro cabello. Número 8 Llevar un sombrero acelera o provoca la calvicie. ¿Qué ustedes creen? Falso. Llevar un sombrero puede proteger del sol, del viento o del polvo. Número 9. Cortarse el pelo acelera el crecimiento. Eso es totalmente falso. Cortarte el pelo no hará variar el grosor ni en el número de cabellos que saldrán de los folículos. El cabello crece de media a un centímetro al mes, eso es así cambias o no de look a menudo. Cada pelo es ligeramente más grueso en la base que en las puntas, por eso puede parecer más grueso durante una semana después de haberlo cortado. Número 10 si te arrancas una cana, te saldrán más en el mismo lugar. Eso es falso. Las canas nacen debido a un proceso natural. Arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan más. Si llegaste hasta el final del video y te ha gustado, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí abajito donde hay un botón rojito y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Seguime en todas mis redes sociales que lo voy a dejar acá abajito. También tengo el canal de mi gatita Nina, que es Nina Chuchin, lo voy a dejar acá arribita. Y bueno, mis amores, nos vemos hasta un próximo video. Bye.